Comencemos con la práctica de la clase número 1. El propósito de la misma es presentar la herramienta CodeBlocks y mostrarles cómo crear un proyecto desde cero. Para aquellos que no lo tengan instalado, tienen un video armado que, que explica el paso a paso para poder descargarlo y, y poder instalarlo. Les comento que CodeBlocks lo pueden tener instalado en cualquier sistema operativo y nos va a permitir intercambiar proyectos. ¿sí? O sea que los proyectos que, que tienen ustedes disponibles para bajarse en GitHub los van a poder usar en, en cualquier sistema operativo. Bien, comencemos. Para crear un nuevo proyecto, esta es la ventana de bienvenida de CodeBlocks. O bien podemos hacer clic aquí con crear nuevo proyecto eh, o podemos ir a la, la parte de nuevo. Como opciones van a tener proyecto, ¿sí? y ahí debemos decirle el tipo de proyecto que nosotros queremos crear. Nuestro proyecto va a ser una aplicación de consola. ¿sí? Como pueden ver, CodeBlocks puede crear diversos proyectos, pero en nuestro caso vamos a comenzar trabajando con aplicaciones de consola. Vamos a darle siguiente. Siguiente. No saltemos este paso porque nos quedaría como por una configuración por defecto, pero nosotros no podemos saltearlo porque queremos elegir que el lenguaje que vamos a utilizar es C. ¿Sí? Una vez que hemos elegido que el lenguaje es C, nos queda por definir en qué carpeta queremos guardar nuestros proyectos. Suele ser una, una excelente práctica generarse una carpeta que se llame espacio de trabajo Workspace eh, y le dan un nombre Workspace Curso de Programación y Laboratorio o en nuestro caso que estamos grabando los videos. Workspace Video C. Y le tienen que dar un nombre al proyecto. ¿sí? En este caso. Yo le voy a dar como nombre al proyecto. Clase. 1. ¿sí? Le damos siguiente. Aquí podemos elegir con qué compilador. Vamos a trabajar con el compilador GCC. ¿sí? Finalizar. Y el CodeBlocks va a crear un proyecto. Que ya va a tener incluido un archivo dentro de Source que es el main.c. Si nosotros desplegamos para ver qué contiene ese archivo, vemos que contiene un hello world. ¿sí? O sea, ya tenemos el famoso hola mundo hecho. Bien, esto que está aquí escrito funciona. ¿Cómo podemos probarlo? Podemos compilar con este botón, ¿sí? Como pueden ver no hay errores, no hay warnings y aquí nos dice lo que tardó. Y podemos ejecutar con este otro botón. ¿sí? Con el botón de Run podemos ejecutar. Y aquí vamos a ver la salida por pantalla, que es un programa muy simple, que empieza y termina diciendo Hello World. Okay. Recuerden, si nosotros hiciésemos algo más dentro de este código, que es lo que vamos a empezar a hacer, o sea suele ser una buena práctica para ustedes comenzar borrando esto y escribiendo su código. sí recuerden vamos a hacer el, el, el hola mundo printf entre comillas hola mundo sí que debemos guardar siempre ¿sí? antes de compilar debemos guardar guardamos compilamos y ejecutamos bien ya están en condiciones de, de empezar con, con los ejercicios, pero esto era una breve introducción para que puedan ver lo básico de, de la herramienta, las, las cuestiones básicas, como para poder empezar con la ejercitación. Chau chau.